Hola, les damos la bienvenida a un tiempo de oración. Y en esta ocasión nos toca estar orando por el país de Panamá. Sí, es Somos por sus el amigos. país de Panamá. Nuestros nombres, Elida Y Rafael Cavazos. Así es, bendiciones para todos. Y, y gracias, gracias por estar este tiempo, este momento con ustedes. Y nos disponemos a orar en este momento por el país de Panamá. Fíjate que Panamá es un país pues uh, progresista sí, es un país sí. eh, cuando abrieron ese canal de Panamá y luego abrieron otro más al eh, lado yo al creo lado. que fue al lado no pues, por ahí pasan infinidad de barcos de todas partes del mundo entonces es, es un país es. Eh, creo yo que de actualidad <coughs> es un país que que cuidado nuestros respetos verdad así es eh, qué bueno sería que todos los países eh, puedan ser progresistas ¿Por qué razón? Así es. Porque por, al ser un país progresista, quiere decir que su gente va a progresar. Va a progresar, correcto. No solamente el, el, los que están al mando, sino mm. que el país completo, o sea, la completo, gente, sí. eh, la, la población pueda ser progresista. Así Yo creo es. que eso es lo, lo, lo que es bien, bien, bien, bien importante. Uh -huh. Ojalá que todos los mandatarios de todos los países puedan entender y comprender eso, ¿verdad? Que lo que se necesita es desarrollo. Desarrollo y, y esa esa disposición de, pues sí, de querer hacer las cosas y, y salir adelante. Así es. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Dios, su palabra. Y vamos a ver en Santiago, en el capítulo 1, versos del 5 al 8, en Así esta es. traducción viviente, eh, o es la nueva traducción viviente, y empezamos con el verso 5 el, el verso 5 nos dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará, no los reprenderá por pedirla, qué interesante Precioso. no los va a reprender por andarle pidiendo a Dios y lo que pasa es esto, que uh -huh. lo importante es que nosotros podemos tomar a Dios como nuestra guía Amén. como nuestro ayudador como el que nos da esa capacidad de entender las cosas. Correcto, así es. Ahora dice: si necesitas sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pídesela. Sí, pues pídesela a nuestro generoso Dios. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? Pues se, ya, y él, él se las dará. Él nos las dará. Ahora así que hablábamos de, de Panamá y que quiero incluir a todos los países del sí, mundo. Sí, sí, sí. Imagínate que cada gobernante, que cada diputado, cada senador. senador eh, que cada persona que está en eminencia. en eminencia y cuando decimos que están en eminencia quiere decir que tienen un puesto público, correcto. que pidan la sabiduría precisamente a Dios uh -huh. para poder gobernar, gobernar y llevar una bendición para todo el pueblo correcto, no nomás más lo, lo personal no, no. sino que sea una para bendición todos. para todo el uh -huh. pueblo desde el de más abajo hasta el de más arriba, correcto y ya dependerá de, de las Capacidades de cada quien uh -huh. Las habilidades de cada quien Y lo que cada quien pues se preocupa Por salir adelante Así ¿verdad? es Pero que haya esa oportunidad Que los sí. gobernantes sean Hombres capaces Que tengan la sabiduría Y que si no la tienen pues se la demanden A Dios ¿verdad? Que se la demanden al Señor porque Él es el único Que, que nos puede ayudar en todo momento Así es Así es Bien. Vamos a ver qué nos dice el verso 6. El verso 6 nos dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Mira, este verso me parece bien interesante. Sí. Ojalá que todas las personas que lo estén viendo... Y nuestro mayor honor es que todos los gobernantes pudieran verlo. ¿verdad? Sí, sí. Dice: cuando se la pidan, o sea, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. En Dios, así es. Asegúrense que no estén pidiéndole, pues, a, sí, pues, sí. a, a mitos, a brujos, a, sí, sí, a, a... a personas que no son Dios. Sí, son, pues bueno, dioses ajenos, o sea que no son de él. Exacto. ¿Por qué? Porque pues la maldad está. La okay. maldad existe, así sí, es. Sí, sí, sí, y vaya que sí está y está activa todos uh -huh. los días, todos los días, todos los días. Ok. Y no duden, dice, porque una persona que duda uh -huh. tiene la... la lealtad dividida y es tan inestable uh -huh. como una ola del mar. Que el viento la arrasa okay. y la empuja de un lado para otro. Así es. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos aquí la Escritura? Que una persona que, que duda no tiene lealtad. No, pues no, no hay lealtad. Porque puede estar diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Y cuando una persona dice una cosa y hace otra, pues, ya no hay lealtad. no. Ni consigo mismo. No. Ni con el pueblo. Exacto. Ni con nadie, ¿verdad? Exacto. Entonces, estoy hablando ahorita muy concretamente hacia los gobernantes de los países. Correcto, así es. Porque estamos es. hablando ahorita por el país de, de Panamá. De Panamá. Uh -huh. No estamos diciendo que ellos lo sean así, uh -huh. sino que queremos involucrar a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a quién nos vamos a arrimar para tener la sabiduría para poder gobernar correcto con todo el conocimiento, con todo entendimiento, con, con todo toda sabiduría. todo entendimiento, serviduría. sí, así es. ¿Verdad? Y esto que no sea solamente para Panamá, sino para el mundo entero Y nos vamos así al siguiente es. verso Que estamos ahora en el 7 siete. En el 7 siete nos dice así Esas personas no deberían esperar nada del Señor Ah, qué tremendo De aquí nos está diciendo Dios a través de Santiago Pues esas personas no deberían de esperar nada del Señor ¿Por qué? Porque no lo están tomando en cuenta Sí, correcto O están dudando O fraquean eh, Suben, bajan eh, ahorita piensan una cosa, mañana otra Ahorita dicen una cosa y mañana van a decir otra Sí, o, sí, oye, pues, como las olas del mar eh, Exacto Entonces, pues no esperen que vayan a recibir algo uh -huh. Vámonos al verso 8, a ver qué nos dice El 8 dice Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Y son inestables en todo lo que hacen Pues ese, eh, por eso son inestables uh -huh. Porque cuando dicen una cosa, hacen otra Ajá uh -huh. Y si dicen una cosa y hacen otra, pues son inestables. Sí, sí, definitivamente. Entonces su lealtad está dividida. Está dividida. Entre Dios y el mundo o las cosas de esta vida. De esta vida. Pero entonces, ¿qué, qué importante es que todos los gobernantes y todos los que están en, en eminencia, uh -huh, uh -huh. no importa que sea desde, eh, un, no, no sé cómo se diga en cada país, ¿verdad? Sí, claro. Eh, desde un oficial de, de la más baja calidad, y cuando digo de la más baja calidad Es porque más abajo ya, no se, ya es el pueblo Ajá Entonces de ahí para arriba eh, Que haya sabiduría Que Correcto. haya entendimiento Que haya comprensión ¿Para qué? Para poder ser mejores Así es, ¿verdad? así es Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición Con seguridad que Dios bendecirá a ese pueblo Sí, amén, así es Y bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a un momento de oración? Así es y voy a pedirle a mi esposa que ella haga una primera oración por el país de Panamá y pues si incluimos a los demás países de toda Latinoamérica, de todo, de todo el mundo, sí, sí, pues, pues eh, eh, tomen eh, esa oportunidad. También, claro que sí. Bien, pues oremos y pongámonos en las manos del Señor. Padre, le alabamos, le glorificamos en este momento, Señor, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar en estos medios, Padre, transmitiendo este mensaje, Señor. Hemos estado orando, Señor, por los diferentes países, Padre, porque sabemos y entendemos, Padre Santo, que solamente, solamente estando en usted, Padre Santo, Usted es el que nos da la sabiduría, nos da el, el entendimiento, nos da el espíritu de discernimiento que es tan importante, Padre mío. Y Padre, en este momento, Señor, ponemos en sus preciosas manos a, a los gobernantes, Señor, de este país, a, a, a las personas que están en eminencia, Señor. Padre, que usted eh, dirija, Señor, sus corazones, sus mentes, Padre Santo. Que se lleguen a usted siempre, Padre, poniéndose en sus preciosas manos para que usted dé la sabiduría para poder gobernar este, este país, Señor, este pueblo, Padre Santo. Y sobre todas las cosas, Padre mío, que haya esa comunión. Esa comunión directa con usted a través de la oración y a través de su palabra, Padre mío, porque usted es el único Señor que trae vida eterna y trae eh, un amor profundo, Señor, por la humanidad, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna y necesitamos todo, todo el mundo necesitamos estar en usted y obedecer su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos da y le pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted bendiga este país, Padre Santo, y a todas las personas que en este momento estén viendo y escuchando este video, sean bendecidos de parte de usted, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. amén. Gracias. Continuamos orando por Panamá, y al decir Panamá, incluimos el resto del mundo, sí, Padre Santo, le alabamos, le bendecimos, sí, señor. le honramos y le glorificamos, sabemos Señor sí. que en la mayoría de los países siempre hay problemas, pero también sí, hay bendiciones, sí, y es por eso Señor que en este momento, al ser orando por los países, hemos querido incluir a todos Señor, los que son de habla hispana, o que hablan español, Señor, y en ese momento nos toca orar muy en especial por Panamá pero no queremos dejar de lado a ningún otro país porque queremos la bendición para el pueblo principalmente pero el pueblo no puede ser bendecido si los gobernantes no están bendecidos porque si unos gobernantes están bendecidos ellos también van a ser de bendición para el pueblo al, para el que sí, están gobernando por eso queremos incluir a todos los países señor, del mundo sí, señor. y sobre todo nuestra gente hispana, latina la de habla de española, señor. Padre Santo, déles la sabiduría, déles el entendimiento, déles la comprensión. Pongan ellos, señor, una actitud noble, honesta, sincera. Pongan ellos, oh Padre Santo, una palabra de revelación sí, sí, señor. de que es necesario que para que no haya tanta maldad tienen que estar viviendo una vida más espiritual sí, señor. y que no se trata de tener una religión cualquiera que fuera sino que tengan una relación personal con usted, mi Dios, a través de su santa palabra. Sí, Señor. Y cuando la gente viene a ese entendimiento, a esa comprensión de su palabra, Señor, las personas cambian o cambiamos. Aleluya. Cuando usted viene, Señor, a nuestras vidas. Sí, Señor. Por eso, Padre Santo, usted es nuestro Dios, usted es nuestro Padre. Salve. Y esto se lo estamos pidiendo, en el nombre que es sobre todo nombre. Sí, aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su sí, formado. amado. Aquel que fue Señor encarnado suyo Porque María no pudo tener a Jesús Si usted no hubiera participado en ello Y Padre Santo, al ver a Jesús le vemos a usted Aleluya, sí Señor Y de esta manera Señor, usted se muestra y se manifiesta en el ser humano Gracias Padre Santo por su amor, por su misericordia Y bendiga Padre Santo a Panamá y al resto de toda la América Sí, en señor. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, aleluya. Amén, amén. Amén. Y, amén, y amén. y bueno, pues gracias. Para apoyo de oración. Así es. Para apoyo de oración, puede escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com. Y gracias, gracias por estar este tiempo viendo y escuchando este video. Esperamos que sea de bendición para usted y para aquellas personas que usted lo comparta. Gracias Así por es. este tiempo que usted nos brinda. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. comparte este video. Si no conoce a gente de, de Panamá, compártalo como quieran. Claro que sí. Simplemente al compartir un video como este, usted ya está haciendo la obra de Dios. Bendecido. ¿Por qué? Porque está compartiendo un mensaje como este. Sean bendecidos después de nuestro Dios. Y es, recibo un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones para todos.